Bueno, voy a realizar el unboxing de este combo teclado y ratón de RI RK105 RGB teclado y ratón retroalimentado. En realidad os voy a explicar por qué. Primero, porque he comprado este ratón, este ratón, bueno, este combo. Y era para, para lo más importante, porque... El teclado que tengo no está retroalimentado, con lo cual no puedo ver en la oscuridad las teclas y a mí me interesa poder ver las teclas en la oscuridad y para eso tengo este teclado Si miráis en Amazon, que os doy el enlace donde lo he comprado pone que es eh, teclado y ratón para gamers, para PC gamers, oficina, diseño gráfico En cambio cuando me ha llegado en la caja solo pone para bueno para bases para negocio y de hecho no tiene una pinta de ser así muy llamativo muy gamer el teclado con lo cual supongo que se puede utilizar como todo también para gaming pero que no será especialmente especialmente adaptado pues no es especialmente adaptado para gaming bueno no es lo que me interesaba por lo tanto a mí ya me va bien eh, pero bueno, para los que seáis gamers, tened eso en cuenta Que pone, supongo, porque vende mucho Que es, um, que es para gamers Y luego en la caja Solo aparece BASINES para negocio vale Bueno, va basta de hablar, vamos a abrir esto ah, ¿Qué tenemos aquí dentro de la caja? A ver, ¿cómo lo abrimos? Sin destrozarla si es posible, no sé. Bueno, para no destrozarlo, tendré que sacarlo. No sé si... Ah, sí. Vale. ¡Oh! Vamos allá un poco de fuerza. Voy a tener que romperlo. Da igual, luego... Y ya tenemos fuera el teclado y aquí... Dentro no es fácil desatar sacar. El, el ratón, ¿vale? Ahí dentro. Madre mía. Uh, espero no cargarme nada. Aquí está el ratón. No quiero entretenerme mucho para que no tengáis ahí que esperar. Por eso. Igual iría con más cuidado. De otra manera. Aquí está el cable. Lo saco por aquí Vale, perfecto Ya está Bueno, pues Este es el teclado Aquí nos viene un pequeño manual De usuario mínimo Tampoco hace falta gran cosa por desconectar conectar Es por cable, vale Que ya me va bien, por USB El ratón también Por USB y bueno, esto solo ha sido un, un unboxing, dejadme en los comentarios si queréis que os comente cuando ya lo haya utilizado y haya visto qué tal se ven las teclas en la oscuridad y toda la historia, ¿vale? Bueno, parece agradable al tacto. Y ya veremos. Hasta la vista...